Y bueno, el primer consejo es preparar tus equipos fotográficos. Pero otra vez con lo mismo, el mismo consejo. Sí, el mismo consejo. Te comento mi experiencia. En una ocasión no cargué mis pilas, tanto de la cámara como de mis flashes. Y fue una experiencia muy desagradable. Tenía que esperar que la pila calgue, luego tenía que poner otra, cargar. Cuando se descargaba una, tomaba la otra y me atrasé un poquito. Con respecto a las pilas del flash, tuve que mandar a uno de mis asistentes a que comprara esas pilas doble al colmado y ¿verdad? <ríe> me hacía falta el asistente luego para que me ayude con algo. Entonces usted se evita todo eso preparando sus equipos un día antes, que los lentes estén limpios, que la pila estén cargadas, todo eso, porque a veces confiamos de que está bien y no es así. y bueno otro punto es ir formal al evento recuerda que es un evento formal e independientemente de tu estilo de vestimenta pues trata de ir formal además trata de llevar algunas tarjetas para dárselo a posibles clientes y bueno el consejo número 3 es ir temprano al evento no sé por qué a mí me pasa que cada vez que voy a hacer graduaciones llueve Eso es algo extraño y misterioso entonces cuando lluevo, obviamente el tránsito pues se atrasa un poquito y la gente cuando se termina el evento muy difícil se tome foto, la gente lo que quiere ir a, a celebrar, eh, la gente ya está cansada, el evento a veces dura hasta más de una hora y la gente lo que se quiere ir. Entonces usted se evita a lo mejor um, problemas con fotografía si va una o dos horas antes. Y bueno, para este evento de graduación llegué súper temprano porque había pocas personas, a lo mejor fue por la lluvia, pero en parte fue positivo porque me dio tiempo de ordenar mis equipos con mis asistentes, que sería la recomendación número 4. Siempre lleva a personas que te ayudan, que te asisten a montar las luces, a cualquier... Eventualidad, nunca haga ese tipo de eventos solo para que se evite el contratiempo. Así que si no tiene asistente así fijo, eh, no sé, contrate hasta su primo, <ríe> pero lleve siempre a alguien a la toma de fotos. siempre aparecen sonidos indeseados o una guagua vendiendo plátanos o un perro gritando eso es increíble pero bueno ya una vez que yo tengo mis equipos configurados con tiempo temprano pues yo me tomo mi tiempo tomándole fotos al graduando bien oiga el perrito ahí bien para que así la foto quede lo más profesional posible y no hay prisa porque estoy temprano así que y ahí radica la importancia de llegar temprano a este tipo de eventos fotográficos. Y el último consejo y quinto es cubrir la actividad completa. No cometas el error de porque ya le tomaste la foto temprano a los graduando, pues te va. Disfruta el evento, toma esas fotos importantes cuando ellos están a lo mejor entrando en marcha cuando se va a premiar algún estudiante o alguna persona toma foto a todo del evento posteriormente esas fotos puedes venderlas uh, como extra a los tutores o a los mismos graduando si gusta e incluso esas fotos tú se las puedes regalar a la institución educativa pues que te dio luz verde para que tome la foto o si no también puedes vendérsela a ellos el punto es cubre el evento completo porque detrás de esas fotos hay beneficios económicos muchos fotógrafos pues piensan que a lo mejor porque la cámara tiene una vida útil pues para que yo voy a tomar fotos que a lo mejor no están um, pagas realmente pero la cámara tiene una vida útil pero lo que se daña per se cuando la cámara pues llega a su límite es el obturador y eso se cambia y listo y para que eso se dañe son muchas las fotos son miles de fotos que usted tiene que tomar así que déjese de eso y tome fotos en cantidad. Y bueno, hasta aquí los 5 consejos para tomar fotos en eventos de graduaciones. Te recuerdo que te suscribas a nuestro canal, como siempre. Y recuerda que en nuestra página web Photo tenemos un curso gratuito de fotografía con retoque con Adobe Photoshop Lightroom. Por si te interesa, pues date la vueltecita por allá. Y nada, Dios te bendiga mucho y chao chao.